Ingresé a Estados Unidos con una visa K1 de Prometidos y me casé en los 90 días. ¿Puedo empezar a trabajar o necesito hacer el ajuste de estatus? Sí, es requerido que, que apliques para el ajuste de estatus, porque no puedes trabajar con visa K1. Recuerden que la visa K1 solamente para ingresar al país es buena solamente para una entrada y es todo. No te da permiso ni de viaje fuera del país, ni trabajo ni nada por ese estilo. Uh, debes de aplicar para que te den un permiso de empleo yo obtengas un seguro social, y claro, yo puedo hacer todo lo demás, pero desafortunadamente no intenten trabajar. Y aunque digan, no, pues mira, pues voy a usar otro nombre o me pagan en, en efectivo, la verdad no lo quieren hacer porque el gobierno lo, lo, lo va a ver Está inmediatamente bien. y pueden rechazar tu petición al instante. La verdad no vale la pena. Sí, hay que tener un poquito de paciencia. Siempre cuando es el, el, el proceso de ajuste estatus de, de al inicio, es un poquito de paciencia porque, bueno. ¿Cuántos son? Unos cuatro o cinco meses en que ellos te envían sí, un permiso ver, sí, de trabajo sí. y de viaje. Entonces, si sí, durante esos cuatro o cinco meses que se puede tardar el, el USCIS en enviarles su permiso de trabajo, quédense tranquilos, no, no arriesguen, no vale la pena que arriesguen su proceso ni su estatus legal por, por acelerarse y trabajar. Saben muchos que hay necesidad, pero también esto es una inversión y hay que tener un poco de paciencia y hacer bien las cosas, porque si los encuentran, los cachan que estuvieron trabajando. Sin, sin un estatus legal, les pueden negar la, la, la, la aceptación de el, la, su residencia y los pueden de hasta de Sí, portar. los botan, sí. Entonces, sí hay que ser bien cuidadosos. Espérese hasta hacer su ajuste de estatus y, y, y, y, y, y recibir su permiso de trabajo. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.